Qué rara es la jornada en la que no hay sorpresa. Y yo creo que por eso engancha tanto. En 90 minutos todas las ideas preconcebidas que tengas pueden dar la vuelta siete veces. Los alemanes forman conoce debibles futbolistas que ya pueden ver en pantalla. Sí. Te lo digo para que lo entiendas. Cuatro en la defensa, cinco en el medio y uno arriba, Paco. Una táctica interesante, Manolo, con abundancia de jugadores en el centro del campo para hacerse con la posesión. Rueda la bola, la roja la ha encargado de dar el pistoletazo de salida al partido Paco, la verdad es que yo alucino con el derroche físico del equipo visitante Y yo, Manolo, al entrenador de este equipo le gusta presionar a todo campo Lo intenta por el costado Buena entrada, el balón no tiene dueño y ahora Jesucito Nava. Fabián. Sergio Ramos. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Corta la jugada Busquet. Closterman. Héctor Cross, Bran, puede ser una buena oportunidad y dispara. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Klosterman, Gundogan, derecha. Es fuera de juego Antonio. Talento repartido en ambos equipos, Paco, y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo, y hoy podremos verlos en directo. Una suerte. El pase no le sale como esperaba. Fabián. Ha visto bien a su compañero. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extraña, saltó demasiado y no le dio bien. Jesucito Nava. Se la ha quitado, qué gran entrada. Haciendo lo posible para robarle el esférico. ¡Madre mía, para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! Se apoya en sus compañeros. Casi consigue arrebatársela. El tiro queda en nada tras el desvío. Goretzka. Balón para Alemania que sacará de banda. Chimic. Nabri. Pase peligroso. La bola va al área. El portero consigue echar mano al balón. Pierden el cuero. Alemania aprovecha el hueco generado en ese costado. Verán. Pelota para el equipo germano. El atérmico cross. Closterman Podía haber subido al marcador Pero ahí estaba el quite Falla el pase lo recupera el rival Tony Kroos en balón a la zona de peligro Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada Gundogan Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito a Ojito lo que ha liado el portero, como le marque la que se va a liar? Se está acercando con peligro. O la cortaba, gol. Chuta a Brad. Va desviado. ...pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar... ...la selección alemana sale al ataque... ...estabas en fuera de juego colega... ...uy qué apretadito, qué apretadito ha estado eso... ...sí Manolo, un fuera de juego muy ajustado... ...aunque el asistente ha debido verlo claro para señalarlo con tanta firmeza... ...no te alejes mucho por si hay novedades Antonio... El balón se pierde por la banda. Sacará la selección española. Abre el juego al costado. Fabián. Fabián. ¡Qué bien lo vio! ¡Gol, gol, gol, gol! primer gol del partido abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo Ha marcado España y ahí pueden verlo repetido. Nadie se lo pierda Fíjense señoras y señores Un centro perfecto desde dentro del área Ha sido medio gol Y no es la primera vez que le debemos hacer algo así ¿eh? Como me gusta esta jugada Sin piedad González Qué buena acción de ataque que supera la defensa rival Con un centro y un remate dignos de alabar se pone en juego, recuerden por ahora va ganando el equipo español Goretzka Kimmich una gran entrada y se hace con el control de la pelota Carvajal balón perdido ahora lo tiene el equipo rival derecha Y el centro termina en las manos del arquero. busquen no va con el compañero. Pase que se adentra con mucho peligro. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. ¡Chimich! Y como viene haciendo durante todo el partido vuelve a demostrar... Un... ¡Qué gran visión de juego! Mundo tiro peligroso. Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida. Parece que el Mister no está nada contento en estos instantes, Manolo, y no es para menos. Saque de esquina de Kimi. Uy, madre mía, qué entrada. busca de hueco. Verán Gundogan que cerquita de la portería ha pasado el balón el empate no ha llegado de milagro ha sido un aviso muy serio ¿eh? yo la veía adentro el mister no puede evitar lamentarse en el banquillo tras fallar esa ocasión mal pase dio Alemania busca jugada de ataque con el balón en los pies y los rivales a ver ese balón a la espalda en la zaga oh, consigue dejar atrás a los defensas para Noyer, pero no la atrapa el balón cambia de dueño Manolo aún sigo sin entender cómo no ha entrado esa última que para dónde, el portero Fabián Pelota para Nava Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Bran. El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España ¡El balón! ¡El balón! Bosque se la da al rival Ha visto bien a su compañero, Gennabry, Dúndola. Górezca, ¡qué buena ocasión! Dispara ahí, y... evita el peligro con seguridad. Manolo habrá que ver si ese último palo acaba siendo definitivo para el devenir del partido. Por lo pronto siguen yendo uno abajo, así que más les vale ir afinando la puntería. Busquets, corta el pase y puede haber contraataque, hoy está en estado de gracia, todos sus pases llegan a su destino, no ha sido falta la entrada, ha sido magnífica. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión de nota para el rival. Gayán No consigue pararlo y él sigue hacia adelante. No ya lo rechaza. Ay, chiquillo, pero si sí se va adentro. No ha podido salir. Bundogan. Gennabri. El pase es interceptado. Ollarzaba. Fabián. Se va solo. ¡Olla rosada! ¡Balón fácil para el portero! Saque, fuera al área La defensa ha estado mejor y se lleva el balón Y ese despeje acaba en córner Pone el balón dentro del área La intenta sacar pero sigue el peligro El Merino Ollarzabal Me gusta ese valor en profundidad Fabián No ha enganchado bien el disparo Y se le va muy lejos La maniobra ha sido espectacular Pero con esos disparos O conectas en el momento preciso O salen despropósitos así Control con Guante Beseda. El balón cambia de equipo. Busquets con el balón. ¡Qué gran visión de juego! Y el asistente indica posición adelantada. Paquito, de verdad, que esto no lo debe analizar un becario, un chaval que tenemos en la banda y que empieza hoy. Bueno, pues en la imagen congelada se aprecia como el delantero sale a recibir un poquito antes de tiempo, pero esta era difícil de ver, la verdad. Bueno, pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Gorecha, pase peligroso. Y ahora Jesucito Navarro. Ollarzaval. Intercepta el pase. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Saque de banda a favor de España. La posición es buena. Sergio Ramos. Qué mal pase dio. Tiene Ramos el cuero. Fabián. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Cross. Alemania busca jugada de ataque con el balón en los pies. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. Mikel Merino. Menudo hueco le han dejado en la banda. El cuero va derechito al segundo palo. El remate no supone ningún peligro. ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Ginter. Gundogan. para Gundogan. Esco. Nabri se pase al hueco puede hacer daño. El árbitro ha visto claramente el fuera de juego. ¿Qué te parece, Paco? ¿Le dejamos a Antoñito Ruiz que aporte algo? Sí, se queja el atacante y le hace el gestito de las gafas al línea, Manolo. Pero cuando vea la repetición va a tener que reconocer que ha arrancado demasiado. Gracias por la información, Antoñito. Abre mucho el terreno de juego la intenta sacar pero sigue el peligro banderín arriba la jugada está anulada bosquet con el balón pasa hacia adelante en la banda fabián merino se acerca peligrosamente. La defensa lo intercepta. El saque de esquina Valaria. ¡Y gol! Pues con este gol la ventaja han ha ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Ha marcado España y ahí pueden verlo repetido. Que nadie se lo pierda. El saque de esquina terminó con un espléndido remate de cabeza. Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Klosterman. Cuánto prolonga el árbitro. Que nadie se mueva, por favor, del asiento, porque el asistente indica que aún quedan cuatro minutos por delante. Hay jugadores, Manolo, estoy fijando ahora, están extenuados absolutamente, miran de reojo ya al túnel de vestuarios. No te alejes mucho por seis de novedades, Antonio. ¡Qué bien filtró con intención! Ha decidido que se sobra y se basta, Fabián. ¡Qué gran despeje! ¡Chimich! gran oportunidad! ¡El balón sale desviado incomprensiblemente! ¡Vaya fallo Garrafal! Solo ante el portero ha definido de la peor manera. ¡Madre mía! Nos dan tres pases seguidos! Alemania aprovecha el hueco generado en ese costado. ¡Gundogan! Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón. Le ha dado un poquito mordida. Ataque de esquina de Kimi, cuelga la bola al área pero lo despeja, ese centro va al área, la intenta sacar pero sigue el peligro. Pues ya llevamos 45 minutos y estamos viendo un buen partido amistoso entre dos selecciones que demuestran respeto mutuo. Sí, Manolo en esta clase de encuentros nadie va a meter la pierna y se juega con otro ritmo. Fabián ¡Qué bien lo vio! Gol, gol, gol, gol, gol, gol Primer gol del partido abre la lata con este ¡Qué gran visión de juego! Tiro peligroso Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida ¡Se va solo! ¡Oyar La segunda mitad con el balón para los alemanes. Cambio de roles, ahora toca defender. Ha visto bien a su compañero, Fabián. Casi marca su segundo gol. juego que saca al área. No ha querido complicarse la vida. Vaya desastre de tiro. Gundogan. Derecha. Gennabri. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Otro mal pase, Iván, unos cuantos. Alemania aprovecha el hueco generado en ese costado. Gennabri. Buen pase filtrado. Gennabri. En balón a la zona de peligro, la intenta sacar, pero sigue el peligro. Mundo así se corta una jugada. Corre hacia la meta rival como una exhalación. Y esa jugada lleva peligro. No metió bien el pie y el balón salió mordido. Anda, que si no es por el palo, esa había ido dentro. Tendrán que insistir. Esa es la clave del éxito. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival Klosterman Cross Mete un balón en la zona de peligro Puede centrar Brand Ha querido empalarla con todo su alma Pero le ha dado del revés En esas situaciones hay que intentarlo Porque si la volea te sale bien Suele acabar en golazo bueno, han estado a punto de ponerse a uno, pero han fallado. Aún así, el entrenador sigue animando. ¡Qué mal pase dio! ¡Gundogan! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Carvajal! Tiene apoyo El pase no le sale como esperaba Se abren las opciones para la contra Madre mía, este tío tiene rayos X Bien abre Que bien se la quitó la defensa Despeja del centro Va a encarar la portería Madre mía, no sé cuántos panes han fallado hoy Posesión para España. Merino. El gol está casi ahí. Menos mal que la ha cortado. Ojo que hay opciones de contraataque. Se ha colado. Quien abre. Y la defensa de Camila un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Kimmich la pone con mala leche desde la esquina. La intención era buena, pero, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Bueno, Manolo, el míster sabía lo importante que era esa ocasión y por eso se lamenta. Derecha, ¡El cuero de Gundogan! ¡El portero que tiene el disparo! ¡Saque de esquina de Kimi! ¡Gundogan! ¡Ojito con ese pase! ¡Gundogan! El conjunto germano recibe el penal señalado por el árbitro. Está claro que era penalti, pero el jugador... Yo creo Paco que ha tenido bastante suerte. ¿eh? Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta, Manolo. Ya, Fenomenal parada. Excelente parada. Ha detenido el penalti. Y evita que el penalti suba al casillero. Kimmich la pone con mala leche de la esquina. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Oye ¡Qué gran visión de juego! Se lleva el balón con peligro. Fabián. El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Sí, Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Un córner de manual. Cuelga en la bola al área pero lo despeja. Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil. Kimmich, Cambio de roles, ahora toca defender. Con sensacional Busquet. Que no, que no, que al final no ocurrió nada. Combina con Jesucito Naval. No lo ha tocado. Se la ha quitado limpiamente. España continuará su juego de ataque con un saque de banda. Miquel Merino. Se retrasa para tocar el cuero. Miquel Merino. Fabián, ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear. Entra en zona peligrosa, falla por completo en el pase. Salta y despeja de cabeza. Saque de banda. Kimmich. Klosterman. Hoy nada que vuelven a perder el cuero. Y ahora Sergio Ramos. ¡Que se cuece por ahí abajo, Antonio! Aquí Manolo nadie quiere decir nada, pero está claro que el míster tiene una sustitución en la cabeza. ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Puede haber peligro! ¡Qué parada del meta! Muy buena parada el portero, ha salvado al equipo. bien Sacado el portero, no se anda con chiquita y mete los puños como Casus Clay. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Centro con peligro al área, inexplicable Cómo han echado a perder la contra de un modo tan lamentable. ¡Horror! Pero no es tan fácil en el campo como lo vemos nosotros desde arriba, Manolo. Pelota para Navas. Pase a la zona de peligro. Es una buena ocasión. El guardameta ataja el tiro. Saca el corner y balón al área. Carvajal. Busquets. Navas. Atención que el pase robado. Buena entrada y manda la pelota fuera. ¡Bren! Cross a abren a la zona lateral del campo Werner se le va con mucha facilidad pero ponla hombre balón fácil para el cancerbero madre mía no sé cuántos han fallado hoy Klosterman <tose> A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Buen pase buscando la espalda defensiva. Buena bola. Ha visto el hueco a las mil maravillas. Intervención prodigiosa de Network cuando todo el mundo parecía dispuesto a cantar el gol. Y arzaba Corta el pase y puede haber contraataque. Que bien buscó el hueco. Balón a la espalda que puede crear problemas. Ay, niño, niño, que estos palistos se lo han fallado. Qué mala definición. El balón cambia de equipo. ¡Ginter! ¡Héctor! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Esto está que se termina, hermano! Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos. Deberemos si buscan el gol. Como no lo paren! Acaban gol! Hoy no creo que esa fuera su intención! nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una bolea. Pelota para Nava. ¡Qué bien filtró con intención! No tiene nadie que le pare los pies. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos maniobra ha sido espectacular pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así Miquel Merino Carvajal Pelota para Navas Otra muy buena entrega. Da gusto ver partidos así. Siempre es positivo que los equipos traten bien el balón. ¡Buen pase filtrado! El tiro es horrible y sale desviado. Ginter. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Dime cuánto queda Ruiz. Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos separan los últimos pases. Calidad de Gundogan en el toque. Werner. ¡Bueno! El portero acaba de salvarle los muebles al equipo. Eso era medio gol. El guardameta ha cubierto bien su portería y se ha sacado una fantástica parada. Kimmich la pone con mala leche de la esquina. El remate no supone ningún peligro. ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Horrible el pase que acaba de hacer. Mete un balón en la zona de peligro. ¡Tremendo! No corran más, que hay fuera de juego. ¿Por qué poquito, Manolo? A mí no me lo había parecido, la verdad. Entendido, gracias. Estoy deseando ir el veredicto de Antonio Ruiz. Sí, sí, ha aceptado Buen trabajo del juez de línea. No era fácil y era una buena oportunidad. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Hoy nada, que vuelven a perder el cuero. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Cross puede clavar la vela ahí. Ese pase al hueco puede hacer daño. Fabián. Fabián. Fantástico, Noya. Un córner de manual. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Están intentando incrementar su ventaja. Oyarzabal. Yarzabal El balón lo tienen Las Águilas Buen pase buscando la espalda defensiva Entrega atrás para Balón fácil para el portero A este paso señoras y señores Voy a perder la cuenta de los córneres Saque de esquina de Kimi. Consigue bajar el balón e intenta zafarse de la defensa. Se pone en medio. El meta acaba con el peligro. Kimmich, la pone con mal para el portero. Klosterman. Goretzka, Kimmich, Goretzka. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Madre mía, no sé cuántos panes han fallado hoy. Werner, Cross, ...Brand... Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón. Héctor, Werner. Vamos a ver qué pasa. Mucha potencia y poca puntería. Ya le podía haber colocado un poquito más. El atérmico cross. Werner. Ese avance puede ser peligroso. Puede centrar. Decide regresar la bola. La intenta sacar pero sigue el peligro y la jugada queda anulada por posición ilegal. Cross, Kimmich, Fabián, el balón cambia de equipo. y está creando peligro. Fabián, pelota para Navas, Va a encarar la portería. Está en situación de colocar un buen pase. Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Y eso a puerta. Nada de nada. Corner otra vez. Increíble. Saca el córner y va. tiene el lanzamiento de Córner. Busque. Navas. Puede intentar disparar. Pretendían aumentar la ventaja, pero les ha faltado más puntería. El partido, el árbitro indica el final del encuentro. Un gran partido, ese es el título. Este enfrentamiento siempre depara partidos dramáticos como el que hemos visto hoy. Han conseguido imponerse a sus rivales y hacerse con una victoria que seguro que tiene un sabor muy especial para todo el mundo, sobre todo para su afición. Bobby up.